bien, estamos de retorno con las informaciones, 21 horas con 49 minutos. Eh, es importante conocer el manejo en tema de medio ambiente después de lo que estamos viviendo en la chiquitanía de nuestro país. Y hay que tomar en cuenta que los focos de calor eh, se vuelven a reactivar en determinadas zonas, el tema de, eh, de lo decíamos muy bien, de, la, de los vientos, un informe que escuchábamos en nuestra edición central de noticias, pero más allá de eso, es eh, cómo se está trabajando, qué se está buscando, qué se sabe también por la desigualdad información o información que se tenga a través de las mismas redes sociales. Hoy hemos invitado a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, acá a los estudios de Bella, la Televisión. Quiero darle la más cordial bienvenida. Eh, viceministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches por la invitación y saludos a todos. Viceministra, eh, ¿por qué me parece importante eh, explicar a las personas qué es lo que está ocurriendo en eh, eh, con los incendios forestales, con los focos de calor Porque se tienen zonas eh, y, y mucho se ha hablado de la, de la afectación a las reservas, parques uh -huh. eh, y, la, y los animales ¿No ¿Cuál sí. es la situación usted que ha estado allá? Bueno, eh, estamos eh, permanentemente haciendo una valoración, pues todavía hay incendios y por tanto hay todavía una afectación a diferentes formaciones de, de vegetación y también a sistemas productivos agrícolas, incluso hay ciertos riesgos en algunas comunidades que se han estado evacuando para prever eh, el daño a las personas. El, los incendios más importantes siguen concentrados en, el en la parte norte del municipio de San Ignacio y de Concepción y de San Matías. Ahora, mientras todo el contingente está ah, pues, eh, atendiendo los incendios, como saben, las Fuerzas Armadas, todo el despliegue de aeronaves, la, las fuerzas eh, de los especialistas argentinos, franceses, en fin, todo el apoyo, en paralelo... <coughs> Nosotros hemos estado implementando las primeras medidas, si quieren, inmediatas que se pueden implementar para tratar de apoyar que la fauna pueda irse eh, recuperando o salvar algunos animales heridos que se van encontrando. Para ello hemos instalado tres eh, centros de acogida con eh, especialistas veterinarios, con el apoyo de voluntarios en eh, Puerto Suárez, en Roboré en Aguascalientes, que es muy cerca de Roboré, es justamente donde tenemos la capacidad mejor casi de clínica, y eh, bueno, en San Ignacio, y ahora estamos valorando en Concepción, que también hay varias zonas afectadas, en, en, muy cerca de una comunidad que se llama Santa Mónica, y quizás instalemos uno nuevo. En, junto con este trabajo también estamos pre estableciendo bebederos y comederos eh, cerca de las zonas que ya han dejado de tener incendios porque se han ido detectando en todas las evaluaciones de campo que hacemos diariamente en cada uno de estos sitios, huellas de animales que significa que están volviendo ya a lo que era su, su hábitat, su hogar y necesitan encontrar alimentos y por supuesto agua principalmente. Entonces se están instalando, se han instalado ya más de 200 comederos y tanques con capacidad de más de 300 litros, que se alimentan permanentemente y que esperamos seguir manteniéndolos eh, durante 15, 20 días, un mes, hasta que eh, pues la, la emergencia eh, disminuya y las fuentes de agua también estén más accesibles para los animales. ¿no? Viceministra, ¿y, ¿y por qué le hago esa consulta? Hemos visto el manejo en las redes sociales y se ha señalado que en los albergues, precisamente no se cuentan con medicamentos, no están en buenas condiciones. Eh, sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto es correcto o, o de qué estamos hablando en este caso? No, nosotros lamentamos mucho esa mala mala, mala prensa, si quieren, esa, esas noticias que hay en las redes porque lo único que hacen es afectar a la vida de los animales. Nosotros, eh, primero, el viceministerio, el Ministerio de Medio Ambiente, además de tener profesionales muy capaces, tenemos el apoyo, y, y, y todo el mundo lo conoce, de eh, los gobiernos municipales, del Zoológico de Santa Cruz, que tiene especialistas veterinarios, de centros de custodia eh, eh, legalmente establecidos, como UMB, como eh, Senda Verde, como lo, el... el eh, la Fundación Intiguarayasi en fin, que nos ha estado apoyando con veterinarios especializados y ¿Con profesionales. Con instituciones están trabajando Todo, exacto Ellos ¿De nos cuántas están instituciones asimitando? estamos hablando? Bueno, estamos hablando, no sé, diría yo de 10, 15 instituciones que permanentemente nos están apoyando APLAB, por ejemplo uh -huh. eh, que es muy conocida en Bolivia nos ha hecho una donación importantísima de alimentos para animales y de medicamentos que han sido recibidos además transparentemente que están siendo usadas en los centros. Nosotros mismos hemos eh, aportado, por supuesto, con una serie de medicamentos, también se han ido comprando con eh, el apoyo pues, de, de todo el contingente y toda la organización que hay para atender estos temas en el ministerio y eh, con los otros eh, ministerios. Y en ese sentido, decirle que efectivamente han habido algunas personas entusiastas por decir que han querido instalar... este albergues como pensando que es cosa de abrir en la casa y recibir animalitos, nosotros estamos controlando eso porque nos parece muy es una, un trabajo muy serio que requiere definitivamente de una capacidad profesional y para ello estamos eh, está, eh, sacando una reglamentación especial que no pensamos que le vamos a necesitar pero vamos a sacar una reglamentación especial para establecer con claridad de que cualquiera que pretenda iniciar algún tipo de albergue algún tipo de este trabajo, tiene que demostrar las capacidades necesarias porque los animales no son juguete están en este momento muy estresados algunos incluso heridos y lo último que puede pasar es que eh, aunque felicitamos por supuesto el entusiasmo a las personas que por entusiasmo simplemente se los manipule mal ya han sufrido bastante no vamos a, a, a aumentar pues el estrés y la presión que tienen ellos así que eh, en todo caso están ahí los albergues, la prensa los ha conocido, todo el mundo tiene los reportes, nosotros hacemos reportes diarios al comando de cuántos animales recibimos, dónde los hemos visto, en qué situación están y si hemos tenido que desplazarlos hacia el zoológico de Santa Cruz y es que están muy dañados. Sí, para tener el reporte eh, claro, viceministra, me estaba diciendo que tienen tres albergues correctamente establecidos. establecidos, implementados, están trabajando con casi cerca de 15 instituciones que están supervisando y están viendo todo, todo este manejo. Más que supervisando, en realidad nos están apoyando. Como están apoyando. decía, los veterinarios especializados en vida silvestre eh, no, vienen de varios de los centros de custodia, otros que son justamente en los centros de custodia legales. Eh, que mucha gente conoce en todo el país donde ellos trabajan entonces okay. están apoyándonos, nosotros tenemos veterinarios eh, especializados, uh -huh. biólogos que están en el trabajo, en fin, tenemos equipos profesionales permanentemente, eh, también los veterinarios de los mismos gobiernos municipales, hay asociaciones de veterinarios, eh, voluntarios que también nos están apoyando, en fin. Pero todo en el marco de un profesionalismo, de una seriedad y de trabajar eh, recuperando Me dice la fauna. Que hay, pues, otros albergues eh, ha habido algunos intentos, intentos. sí, ha habido algunos intentos que justamente han sido los que eh, han eh, si quiere pues han dado una mala mala imagen de lo que en realidad estamos haciendo nosotros, pero ya se ha hecho un control de los mismos, se ha establecido las normas y también se ha ido no, no en eh, no cerrar. condiciones. No, o sea, por supuesto, porque no se trata nada más en Roboré, donde uno en Roboré y, y algunos en otras eh, zonas, mm. pero eh, ya se ha controlado aquello y por lo tanto solo son estos los que están oficialmente establecidos también con el apoyo, como decía, del Zoológico de Santa Cruz, de la Gobernación Santa Cruz, justamente porque aquellos animales que están más afectados uh -huh. pueden, eh, requieren de repente ser derivados al zoológico donde hay eh, capacidades de una atención médica mucho más eh, profunda. Entonces tenemos toda la red establecida, ¿no es verdad? Los, los que están más afectados eh, se trasladan, por ejemplo, de Otuquis, hemos llevado a una osa hormiguera hacia Aguas Calientes, porque en Otuquis eh, las capacidades todavía eh, no son de clínica propiamente, sí. se llevaron aguas calientes, ahí se la está curando y eh, los veterinarios son los que van a valorar si la dejamos ahí para curarla o se traslada al Zoológico Santa Cruz. Eh, ¿Se podría implementar un cuarto? En concepción, sí, eh, parece va a ser necesario sí. y seguramente cuando ya podamos eh, hablar de, de, de que se hayan sofocado casi todos los incendios, muy probablemente tengamos que implementar un plan propiamente de eh, bebederos, de comederos y de, de una atención permanente, por lo menos por unas, por todavía un buen tiempo, un mes, dos meses, para eh, seguir atendiendo a los animales. ¿no? ¿Tiene el registro de cuántos animales están siendo atendidos en este momento? Por supuesto. ¿El tema de, de, de la dotación de medicamentos, vice ¿me Bueno, por supuesto, eh, tenemos atendido hasta el momento 43 animales. En los tres eh, En albergues? los tres albergues. Eh, y como le decía, gran parte del trabajo es eh, recuperar los espacios naturales para que puedan alimentarse y beber agua, porque hay muchos animales que eh, pues están apareciendo deshidratados principalmente, no? porque hay muchas de las fuentes de agua que han, ido, que han sido afectadas. Entonces estamos trabajando en esa recuperación también de espacios naturales donde los animales puedan empezar a volver y a reocupar re sus espacios. ¿no? Muy bien, eh, viceministra. Eh, ¿Cómo se está trabajando, eh, si me permite cambiar ya el tema, cómo se está trabajando en este plan post-incendio? Se, se ha hecho una convocatoria, el presidente lo dijo, vamos a convocar a distintos sectores, pero ¿qué se proyecta? ¿Qué, qué entendemos por este plan post-incendio? Hoy había un evento junto a profesionales también y, y nos hablaban de, de qué significa después de, de una situación de incendios que se pueda generar, como está pasando en la Chiquitanía, hablar de, del post, del después. Bueno, hablar del post es complejo. Eh, lo que estamos haciendo es, eh, junto con este trabajo que, que describí hace un momento, también estamos levantando algunos datos muy, digamos, superficiales, iniciales. En paralelo, junto con especialistas, por ejemplo, del Museo Nacional de Historia Natural y otros especialistas, estamos eh, diseñando un primer modelo de metodología del levantamiento de información para poder eh, levantar pues, la situación cómo han ido quedando cada una de las zonas quemadas y para ello sobre este borrador, si quiere, de metodología, se va a convocar a un espacio de trabajo, una mesa técnica de trabajo probablemente permanente, con especialistas nacionales del Museo de Historia, del Museo Nolkenf, de eh, la Carrera de Biología, por ejemplo, de Gabriel René Moreno, que también nos está apoyando, de la, eh, qué sé yo, la Universidad Ecológica, que también tiene profesionales, en fin, se va a establecer un espacio de trabajo para ajustar las metodologías de levantamiento de, de los diagnósticos ah, y eh, el plan debe tener, para que nos dé eh, pues todas las líneas necesarias para el plan. El plan debe tener obviamente medidas inmediatas, seguramente prolongar las que ya estamos haciendo con fauna, ya hemos identificado también algunas zonas donde hay semilleros. La, hay varias eh, especies de, del bosque seco chiquitano que empiezan a semillar entre octubre y noviembre. Así que es el momento de hacer la recolección de semillas para poder iniciar la producción. Alrededor de seis meses en estar listos para sembrarlos el próximo año. Pero también hemos hecho levantamiento de la situación de los viveros en la zona donde hay una producción en este momento de plantines ya listos para ser sembrados con lo cual iniciaríamos algunas acciones inmediatas, como digo, continuaríamos con la acción en fauna, seguramente haremos una reposición de eh, plantines en algunas zonas vinculadas, sobre todo a fuentes de agua, microcuencas, a zonas que debemos identificar en este diagnóstico, y estas son las medidas inmediatas. En el mediano plazo habrá ya que analizar cómo vamos a, eh, pues, recuperar, ya eh, impulsar, si quiere, la regeneración natural. Seguramente habrán que hacer cerramientos para permitir que el mismo bosque o los pastos o el tipo de vegetación que se trata se vayan recuperando naturalmente. Hay que evitar la interferencia humana en ciertas zonas más sensibles. También hemos avanzado con unas, una evaluación de la situación de todas las áreas protegidas que, de, de carácter nacional y varias de las municipales y departamentales que han sido afectadas. Las dos más importantes, las dos que más afectación tienen en las subnacionales son el Ñembihuazo, que se encuentra en Charagua, que es parte de la, del gobierno autónomo indígena originario campesino de Charagua y eh, lastimosamente Laguna Marfil en San Ignacio de Velasco. En, de, en el caso de las nacionales, la más afectada todavía es San Matías. Todavía hay un incendio, además, en la parte norte de San Matías. Entonces ya tenemos, por lo menos a la fecha, una valoración del de tipo de bosques, el tipo de vegetación que se ha ido perdiendo. Y en el caso de las áreas protegidas, seguramente haremos un diagnóstico mucho en mayor profundidad para asegurarnos que eh, pues que su objeto de conservación ha quedado eh, en, en condiciones apropiadas y eh, invertir más mucho más en la eh, gestión de las mismas. De manera general, viceministra, sé que estos términos todavía se tienen que manejar, me imagino, cuidar eh, la información y todo aquello. ¿Qué tipo de vegetación, qué tipo de bosques, qué, qué, hemos, qué es lo que hemos perdido? Bueno, básicamente eh, tenemos que eh, tener en claro que esto, tenemos incendios en la zona de la chiquitanía del bosque seco chiquitano. Principalmente hemos perdido alrededor de 700, casi 800 mil hectáreas hasta el momento de bosque seco chiquitano, que es una formación muy importante para Bolivia, casi única en, en, en Sudamérica, la mayor parte de esta formación se es halla en Bolivia. Y esto implica que hay muchas especies que son únicas, ¿no? Únicas para, para el país, pero la masa del bosque seco chiquitano en general en todos los municipios no es que se ha perdido totalmente, o sea, hemos perdido estas 800 mil hectáreas en parches, ¿no? En parches y... Eh, ¿Esto qué Esperamos. significa? ¿Que se puede...? Por eh, supuesto, que se va a regenerar a, regenerar. a partir de ella. la masa. Uh -huh. Bueno, el bosque tiene sus propios uh -huh. tiempos, eh, no se puede acelerar el crecimiento de, uh -huh. de los árboles en, en su propio tiempo, pero hay algo que, que, que es importante también decir, los bosques no son sistemas estáticos. Los bosques, incluso los que no se están quemando, son sistemas que están eh, per, en permanente vida y muerte. Es decir, hay árboles que se mueren, por supuesto que tienen una vida, eh, eh, mueren, se descomponen, alimentan el suelo, vuelven a nacer las plantas. Es decir, no son sistemas que, como una foto que uno dice, bueno, así era y así va a volver a ser. Son sistemas eh, vivos, en crecimiento, en, en permanente desarrollo y las manchas eh, hasta donde hemos podido mm, evaluar, la mayoría de las manchas que se están quemando van a tener muy buenas posibilidades de regeneración porque tienen manchas de bosque alrededor. Obviamente habrán zonas muy afectadas que hay que valorar con especialistas cuáles son las acciones que debemos llevar adelante. ¿no? En el caso de las áreas protegidas, me decía, ¿qué tipo en... de... De, de evaluación y tratamiento se realiza en este caso. ¿Y ¿Cuál es la afectación? ¿Se tiene ya un estimado, viceministra? Bueno, es el mismo, el mismo tratamiento que fuera de las áreas protegidas porque tienen el mismo tipo de vegetación. Uh -huh. eh, lo que nos preocupa en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en San Matías, es la afectación a los objetos de conservación más importantes, si quiere las razones por las que se instalaron estas áreas ¿no? entonces hay que valorar por ejemplo en el caso san matías habrá que valorar la situación de la paraba azul que es una especie eh, pues muy muy vulnerable en bolivia y que tenemos que asegurarnos que sus poblaciones no hayan sido eh, fuertemente afectadas hasta el momento no hay indicios de aquello y esperamos que así siga sin embargo hay que valorarlo eh, hay que reforzar la capacidad de control de, de, de los mismos guardaparques en las áreas protegidas y habrá que tomar medidas también, como decíamos, para la regeneración, la reposición de la, de la cobertura vegetal, así como el impulso a la eh, reocupación de la fauna y su reproducción, ¿no? Sí, ministra, eh, el trabajo continúa, la situación no está controlada aún, se están haciendo los operativos ustedes para ir cerrando la entrevista, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Hay mm. que decir que eh, todavía se está so trabajando en los incendios. Eh, como decía, las zonas más complicadas son San Ignacio, Concepción y el norte de San Matías, hasta donde nos han reportado los comandos. Están trabajando, mañana va, entiendo yo, a hacer las primeras eh, operaciones también el avión ruso acompañando, bueno, en una planificación donde el supertanque va a entrar en unas zonas, el avión ruso entra a las otras eh, hay una planificación que se ha hecho esta noche, mañana en la mañana se hace eh, un sobrevuelo de comprobación eh, para cerrar bien los objetivos del día y se, hacia las 7, 7 y media de la mañana ya se van a tener todos los objetivos planificados y se va a seguir operando, ¿no? así que esperamos que eh, se logre avanzar, aunque el clima, por supuesto, no está acompañando, hay demasiados vientos, la temperatura se ha elevado, que son obstáculos que, bueno, hay que so sobrepasar y seguir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, viceministra. Bienvenida,